En este capítulo vamos a trabajar sobre el archivo header.php Vamos a reemplazar algunos de los atributos como por ejemplo el atributo lang Para ello WordPress nos da una de las funciones llamada language attribute Esta función va a recuperar ese dato desde la base de datos de manera dinámica Así que nos ahorra bastante tiempo y además le da mayor dinamismo a nuestra página. Podemos actualizar. Si actualizamos y ahora hacemos clic derecho para ver el código fuente, notamos que efectivamente la función se está ejecutando. Ahora otra cosa que podemos hacer es también usar una de las funciones para obtener el char set. El charset es la codificación. La codificación de nuestra página. Este es muy importante para cómo se ven los caracteres de nuestro tema. Para ello vamos a usar la función llamada blog_info. Esta función llamada blog info le podemos pasar un parámetro el cual puede ser le decimos a esta función que nos recupere el charset de nuestra página con esto ahora lo guardamos vamos al navegador vamos a actualizar vamos a ver el código fuente y efectivamente vemos que el charset la codificación de nuestra página se muestra igual como teníamos anteriormente solo que lo muestra en mayúscula porque así es como lo tiene wordpress guardado en la base de datos que es la codificación de utf 8 otra de las cosas que vamos a hacer es modificar esta ruta con una función para que Wordpress se encargue de obtener el style.css de manera dinámica. Para ello hay una función que se llama get getStyleGitUri. Get style get esta función se va a encargar de buscar dentro de nuestro tema, es decir, de nuestra carpeta que se llama Wordpress, un archivo que tenga el nombre de style con la extensión .css entonces una vez hecho esto lo guardamos y regresamos nuevamente vamos a actualizar y efectivamente vemos que no cambia nada porque lo que está haciendo es obtener los estilos desde la carpeta donde está localizado nuestro tema simplemente lo que teníamos anteriormente de manera estática ahora lo estamos haciendo de manera dinámica para así poder tener mayor control de nuestro tema. Y por último vamos a agregar en esta parte, en el H1, el H1 si sí, volvemos nuevamente a navegador y actualizamos, es esto que está aquí, es el título principal de nuestra página, que se encuentra en la cabecera, decir, en el header. Ahora lo que me gustaría hacer es agregar un enlace, vamos a agregar un pequeño enlace, y dentro del de el link vamos a decirle, que cuando se muestre el título, el usuario haga clic en el título, pueda enviarme a la página principal. Para ello vamos a usar una función llamada Home, URL, y esta función recibe dos parámetros, pero nosotros vamos a pasarle uno. Este parámetro va a ser un string y el cual va a ser una barra invertida, para indicar de que queremos que cada vez que el usuario haga clic en, en el título, en el H1, pueda ir a la página principal. WordPress también nos recomienda por seguridad usar otra función dentro de esta, es decir, esta función se llama ESCURL. Esta función lo que hace es filtrar, sanear nuestra ruta. Esto lo hacemos por seguridad, es WordPress recomienda generalmente usar esta función para limpiar las URLs que se van a introducir en nuestro tema. Y por último, dentro de las etiquetas de link, vamos a usar nuevamente la función bloginfo. Y el cual le vamos a decir que me devuelva el name, es decir, el nombre de nuestro sitio. Agarramos las etiquetas de PHP. Ahora lo guardamos. Vamos a nuestro navegador. Actualizamos. Y efectivamente me devuelve el título. Si hacemos clic derecho, vemos que se muestra el título, pero no se muestra el enlace. Y eso se debe a que, si volvemos nuevamente a nuestro editor, hay que agregarle un eco para que pueda mostrar la URL. Ahora lo guardamos, regresamos al navegador y actualizamos. Efectivamente, me muestra la página principal de nuestro tema. Si actualizamos, ahora significa que si yo, por ejemplo, entro a uno de los artículos ven aquí arriba en la url ya estamos dentro de uno de los artículos y si quiero regresar a la página principal puedo hacer clic en el título y ya estoy en la página principal